Señores, el mayor clásico es solicitado por el J2 por usar Europa Militar. ¿Qué es el J2? Es el Servicio de Inteligencia del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. El mayor clásico fue a un programa uh -huh. el sábado. El sábado y fue vestido de general. El Ministerio de Defensa, a través de su Departamento de Inteligencia de Estado Mayor, J2, solicitó que el cantante urbano Manuel Reyes, el mayor, conocido popularmente, presente ante esa institución por mostrarse en público portando un uniforme del ejército de la República Dominicana, del rango general. El artista urbano dio explicaciones en un video... Donde dijo que fue a, a, la, a la oficina del general y conversaron. Parece que le di en su cocotazo por usar <ríe> esta ropa militar. Y dio su explicación. Y dio su explicación, que ahí usted también en el video. ¿Tiene audio el video? Tiene el audio, vamos a poner el audio. Por favor, el audio. El mayor clásico, caramba, ¿eh? Sonido fuerte. <ríe> ¿Eh? El hombre siempre arma su vuelta. En su mercadeo. Ante la tulile, ante la no... tulile con su fal y su vaina. Ahora él el sabes, mayor. Eh, Genesis que es un seguidor de la música clásica, eh, uh -huh. él tiene como una afinidad con, con el general, tanto Se... en su físico como en la forma de llamar la atención con sus vestuarios. General, sí, eh, eh, general. ¿En general. Sí, este de eh, Yo creo que él mencionaba como que estaba haciendo una película. Sí, uh -huh. una película. Uh -huh. Yo le pregunté al, al manejador al de le dije esta mañana, vean, cabrón, yo he preso, ¿no? Porque la gente estaba preguntando sí. qué había pasado. Me dijo que no, que él fue y habló normalmente y o sea, le explicó, mira, la situación fue que nosotros solicitamos ese, ese traje para, para una película. Él estaba en el Mediaturce de la película Exacto. y aparecer relacionado sí. con su personaje. No, y quiso, quiso que le prestaran. La sí. ropa, dijo él. Dijo él. Dijo o sea, él, no porque que eh, no cayó preso. Que ha entendido la gente que eso está en contra de la ley. Claro, o o sabe, insignia sabe, de... Tú sabes, insignia militar y todo eso, sin autorización, eso... es. Cuando no ellos, ellos quieren trabajar. ¿Cuándo qué? No, que vamos. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> o sea, ¿tú, tú estás bien, ¿tú estás de acuerdo con no, que no habías llamado? Que yo no, porque aquí hay gente que hace cosas peores y no lo llaman. Él y, y lo que hizo está bien, honor patrio, porque aquí hay gente que le quitan el escudo a la... <risa> a la bandera y nadie nadie cae preso. Hey. Pero cuando son personas del ámbito musical o artistas. Gente que asesinan. Sí, y... Gente que hacen de todo. Gente hacen que está nombrada, como esa muchacha que está... Es más, oye lo que voy a decir. A la mamá mía hay que subirle el sueldo, porque ella <risa> trabaja en, en Ministerio Público y no le suben nada. Y esta muchacha cobra 120 mil. Bueno, Pero, pues, pues contarte con... Saludo un saludo a Margarita, a mi madre. ¡Ja, <risa> Esa mujer gana 100 mil pesos y no trabajo más. Bueno, vamos. Qué vamos con el bumper, que finalizamos el abullo del día y tenemos una visita de una de, de toque de mediodía donde nos van a explicar sobre las chicas del mediodía. Las así. chicas. Así que vamos del al bumper mediodía. y ya ustedes saben. I'm just going to